Para empezar, quiero dar un mensaje de positivismo, de esto se sale, de esto se sale, porque yo, esto, a ver, se sale con pequeñas, con pequeñas cosas, pues se sale, yo he de decir que yo enfermé del TLP de otra manera, yo no enfermé ni por la droga, ni por el alcohol, ni por nada de eso, yo enfermé de otra manera, yo, yo bueno, desde, desde muy niña, eh, tenía muchos, muchos cólicos, muchos desmayos, bueno, siempre me estaba desmayando y siempre, pues bueno, muchos cólicos, desmayos, problemas con la alimentación, como que mi cuerpo, algunos alimentos no los, no los aceptaba. Y entonces a los 16 años, cuando empecé el Instituto, ya los desmayos fueron más fuertes, entonces fuimos al médico, pasé, entré a formar parte a la unidad de neurología de un hospital muy importante. Y entonces determinaron que yo, era, eh, que yo era epiléptica, que yo tenía epilepsia. Entonces, eh, pues bueno, empezaron a tratarme para la epilepsia, pero vieron que, bueno, que me encontraba peor, fatal, y entonces decidieron ingresarme para hacerme unas pruebas. Estuve prácticamente un mes, mes y medio ingresada eh, para hacerme las pruebas de la epilepsia a ver si yo era realmente epiléptica, entonces me hicieron muchas pruebas, entonces conocí al psiquiatra de ese hospital muy importante, y hubo un momento que bueno, decidieron que, que, bueno, que lo habían probado todo y que epilepsia no era, entonces me pasaron a la unidad de psiquiatría de ese hospital, eh, y, me de y me detectaron depresión, yo continué encontrándome fatal, continué vomitando, continué que los alimentos no, me, no, me, no, no podían con él, y, encontré, pues, y empecé a, a tener mucho sueño, mucho cansancio fatal. Entonces, eh, sí me trataron para la depresión, pero no encontraban, no, no encontraban eh, solucionar lo que yo tenía. Entonces, pasé a la unidad de psiquiatría de, de San Martín de Provençal y conocí a la doctora Madrigal. Y me dijeron, mira, tienes una, cosa, tienes una enfermedad muy, muy complicada, no sabemos de dónde te vienen los vómitos, ellos pensaban que yo me lo provocaba, yo decía mil veces no me lo provocaba, y es, y es verdad que a raíz de eso yo empecé a tener pues, síntomas del TLP, síntomas del TLP, lo, eh, síntomas del TLP de otra manera, pero yo a nivel de, bueno, que me producía mucho sueño, me producía mucho cansancio, me producía alteración del sueño, todo eso, entonces de ahí pasé a bueno la doctora Madrigal, me, me pasó su colega, la, psiquia, la doctora Rosas de Santa María Pérez Cuní, tomé contacto con ella, que es actualmente la, la, psicolo, la psiquiatra que, me, que de toda la vida me ha tratado. Entonces, eh, pasé por, me pidió una serie de analíticas, unos test, me, me hizo muchas preguntas y determinó que yo tenía TLP. Y cuando me dijeron que yo tenía TLP, cuando ella me diagnosticó, me dijo el diagnóstico con mis padres, yo me hundí. Porque, claro, eh, yo busqué información en casa del TLP y ponía droga, ponía alcohol, ponía todo eso que ustedes habéis, habéis comentado, pero yo no hice nada de eso, yo no llevé mala vida, yo me dedicaba a estudiar y a trabajar y, y como mucho ir a la iglesia, y a la iglesia yo tenía mi mi grupo de amigos en la iglesia donde tocaba la, la guitarra y claro, cuando me dijeron TLP, pues yo me quise hundir porque dije, bueno, yo como una enfermedad que está asociada con la droga, con todo lo que ustedes habéis comentado, como yo si no he hecho nada de eso, ¿cómo he, en, con, como enfermé de esta enfermedad. Y, y eso me hundió bastante. Entonces, eh, bueno, eh, lo único, yo me hundí bastante, en mi casa, pues bueno, dijimos, eh, nos hundimos todos, nos preocupamos bastante decir, bueno, y esto qué, y ahora qué, no, porque era, era entrar en la salud mental, era entrar con el TLP, yo entonces tenía, pues nada, tenía 17 años, un poco más, 17, 18, tengo la edad un poco variable, no, no me acuerdo muy bien, pero por esa edad, y entonces eh, yo me hundí, me hundí, y aparte que yo cuando comenté a mis amistades que yo tenía TLP eh, me dieron la espalda y bueno lo que es de cierto estima pero yo sufrí la estima sin hacer nada y por decir TLP pues perdí todas las amistades menos un amigo que actualmente él y su pareja pues continuó la amistad entonces pasó el tiempo si me acertó la doctora San Rosa Santa María Pérez Cuní si me acertó en la enfermedad si, me si tenía TLP pero yo continuaba vomitando, continuaba con malestar, continuaba muy mal, hasta que a los 30 años eh, yo conseguí hacer un curso, un curso por FEMAREC de administrativo, y resulta que, bueno, pues eh, entré en eh, como pruebas en un trabajo, en una y el último día eh, de la prueba, de la, de la prueba de, del curso, trabajando en la TT, arreglando el. El, la fotocopiadora con mi jefe he de decir que esa semana, la última semana de pruebas yo pasé una semana fatal porque es que ya, ya automáticamente mi cuerpo fue terrible, lo rechazaba todo rechazaba, eh, fue terrible porque no podía más tenía unas diarreas terribles me encontraba fatal, se me alteró más el suelo a pesar de la medicación fue terrible y el último día de, las, de la prueba de, de, prueba de, de prácticas en, el, en la ETT Fui a, eh, a recibir, a primera recibí una noticia que me cogían para trabajar, pero después del desayuno a las 10, arreglando la fotocopiadora con mi jefe, pues me caí y perdí, perdí el control de mi cuerpo, no la conciencia, yo me enteraba bastante. Y ahí es cuando empezó el mal menor, que, que bueno, ya prácticamente me quedé en la cama, prácticamente me quedé en la cama, la, lo que es el... Eh, mi vida era, pues bueno, eh, empecé a rechazar alimento, empecé a estar muy mal, y bueno, hasta que hace siete años, hace siete años, eh, por azar del destino, destino, pues eh, yo, bueno, he de decir que yo me quedé prácticamente que no me podía mover, entonces una amiga de mi madre, que era peluquera, pues eh, venía a mi casa a lavarme el pelo, porque yo ya no podía ni moverme, y entonces resulta que le comentamos esto, eh, lo que me estaba pasando, bueno se lo comentó mi madre y resultó que ella dijo, ostras, yo lo que creo es que tú eres celíaca e intolerante a la lactosa como mis hijos. Es de decir, que en ese eh, que en el periodo que estuve en la cama ya ni, las, ni la medicación psiquiátrica me hacía efecto porque lo echaba todo, todo lo, lo expulsaba, o sea, ya mmm, ni, ni presencialmente, o sea, incluso la terapia la tenía que hacer telemáticamente porque no podía ni, ni moverme de casa. Entonces, cuando la amiga de mi madre nos comentó que era, que por, la, nos habló de la celiaquía, nos habló de la intolerancia a la lactosa, mi madre fue corriendo al CAP, porque es verdad que el, que el CAP de San Martín me estaba siguiendo, fue corriendo, pidió visita de urgencia a la doctora de cabecera, le, explique, le habló de la, lo de la celiaquía, lo de la intolerancia a la lactosa. Y entonces, en efecto, que yo, pues bueno, los, los, el malestar que yo tenía de las diarreas de los desmayos era por hacerle aquí la intolerancia, e intolerancia a la lactosa. Entonces, eh, tomamos, entonces, pues bueno, eh, he de decir que bueno, cuando eh, empecé. Cuando, he de confesar que cuando empecé el, eh, a comer el tratamiento, el, a comer sin gluten, empecé la dieta, eh, he de, de confesar que, que pude eh, seguir mejor la terapia para el TLP porque mi cuerpo al, al, al dejar de comer sin gluten y al dejar de, comer, y al dejar de tomar le, lactosa, la medicación empezó a hacer efecto sobre mí, o sea, poder pude notar que estaba medicada y pude hacer mejor el tratamiento. Entonces, eh, llevo siete años siguiendo la dieta, siguiendo comiendo sin, sin gluten y sin lactosa, y, y, a raíz de, de, de, y, y, y a raíz de esto puedo llevar mejor el tratamiento psiquiátrico, y a día de hoy he conseguido tener mucha calidad de vida lo que pasa pues bueno tengo secuelas tengo secuelas porque bueno pues tengo problemas de, de memoria tengo problemas de, de muchas cosas pero si a raíz de una buena dieta y de, y de, y de tratamiento psiquiátrico que ahora gracias a dios si lo, mi cuerpo si lo admite yo puedo llevar una calidad de vida y lo que quiero decir es que eh, que está muy bien la medicación y todo eso, pero también nos olvidamos de una parte muy importante, que es la comida, que es la comida y que sí, y, y que es muy importante mezclar una buena medicación, un buen tratamiento con la alimentación, es muy importante, es muy importante. De hecho, eh, eh, yo pasé por medio de radinicosia, por, eh, tomé clases de cocina para, celiac, para celíacos, y se apuntó gente con más compañeros con diagnóstico, eh, con diagnóstico y nos dimos cuenta que si comían sin gluten y sin lactosa, el medicamento les sentaba mejor y, y, podían, con, y podían tener mejor reacción con el tratamiento, ¿no? Y, y, bueno, yo lo que, y bueno, yo es lo que quiero decir, que, que mmm, lo que quiero decir ante esto... Que, que a veces nos centramos más en esto y que hay pequeñas cosas que se, se tendrían que abordar más para llevar mejor el tratamiento ¿no? que es una buena dieta y, y, y esas cosas no eh, lo que y también quiero llevar un mensaje de esperanza eh, se puede salir adelante con esta enfermedad y lo importante para salir adelante creo es que haya un buen círculo, un buen círculo con los profesionales y un buen círculo con el sistema social y con la familia. Y en caso que esos, no se tenga esa familia, crear ese círculo con, los, con la sociedad. ¿no? O sea, es muy importante para nosotros crear un círculo. A mí, por ejemplo, cuando me dicen que tengo que no negociar con el médico, yo no quiero negociar, yo quiero, bien, yo quiero ponerme bien. Entonces, a mí las palabras de negociar con la salud no, es ponerte bien. Y es crear esa unión, esa unión en la que todos nosotros podamos trabajar bien, pod podamos trabajar y confiar en ponernos bien, ¿no? Entonces, es eso. Eh, sí, sí, he de decir que bueno, que con esta enfermedad puedes ganar mucha calidad de vida, no curarte, y la única manera para salir de esto es ser muy disciplinado, muy disciplinado y hacer caso a los profesionales. Y es por medio de una buena psicoterapia, y una buena, es tener un buen psiquiatra y un buen psicólogo. Es así como se sale, y comer bien, y comer bien, y tener unas pautas. Y voy a decir una cosa sobre el estigma. Eh, con esta enfermedad vas a tener siempre estigma, pero hay dos clases de estigmas. O sea, el camino correcto que te lleva al estigma. O sea, yo cuando empecé con el TLP y mi, y mi psiquiatra me dijo, si te dejas ayudar eh, saldrás adelante y yo decidí ir, dejarme ayudar por ella y de hecho siempre me he dejado ayudar por ella, pero eso significó perder amistades porque cuando yo tenía 17 años, claro, no podía ir a la discoteca, no podía, eh, no podía ir a la discoteca, no podía viajar, eh, mi, tenía que tener unas pautas para que el medicamento me hiciera efecto y eso me costó muchas amistades, que luego descubrí que no eran amistades, pero tuve que vivir... Que mucha gente de mi edad me dijera que era aburrida, que era, que era sosa, que, porque si, que bueno que la juventud era una vez. Pues yo quiero decir que yo, prefiero, yo preferí tener estima por seguir el camino correcto, porque a día de hoy tengo, una, tengo calidad de vida y ahora y conseguir amistades verdaderas, porque gracias a esto me he puesto bien y, y puedo tener y he podido conseguir el respeto de muchas personas. Cosa que si tú eliges el camino de decir, pues mira, voy a hacer caso de me voy a la discoteca o, o, o no me tomo la medicación, vale, sí, harás lo que dices en ese momento esas amistades, pero perderás el respeto porque llevas el camino incorrecto y eso no te va a, llegar, te va a llevar a, no, a, a, a estar peor, ¿no? Entonces, en esta enfermedad estima va a haber siempre, ahora espero que menos con este trabajo, pero lo importante es seguir el camino correcto y hacer caso a los profesionales, porque quien sigue el, el camino correcto encuentra las personas adecuadas. Y he de decir que si en algún momento, al, al, si alguien joven me está diciendo, al, está, me está viendo, que no tenga miedo de seguir el camino correcto y de escuchar a los profesionales, porque el bien llama al bien y siempre acaba bien. En cambio, si eliges el otro camino, no acabarás bien. Yo aconsejo que sigáis el camino correcto.